El origen de la momia El monstruo del cual hablaremos esta noche fue concebido en la creencia de antiguas civilizaciones E incluso de alguna forma pudiera existir aguardando el momento de regresar a la vida En alguna parte de las entrañas de la tierra El antiguo Egipto fue la civilización quizá más enigmática de la historia Sus misterios aún siguen cautivándonos y sus inimaginables secretos nos siguen haciendo soñar Howard Carter era uno de esos soñadores, que exploraba las ruinas egipcias, imaginando encontrar tesoros jamás antes vistos. El 28 de octubre de 1925, pasaría a la historia como el egiptólogo que descubrió la tumba más importante del Antiguo Egipto, trayendo a la vida a la momia de un faraón en el Valle de los Reyes, Tutankamón. Los cuerpos momificados son reales, pero las momias monstruosas que vuelven de la muerte para atacar a la gente es un tema de ficción. Las momias están envueltas en vendas de lino, por lo general sucias, deshilachadas y rotas, y a veces también un poco desenredadas, revelando el cuerpo de la momia y su carne putrefacta. Las momias más reales son del antiguo Egipto, pero también las podemos encontrar en Sudamérica, Nueva Guinea, China, Europa y Australia. Al monstruo de la momia se le han adjudicado diversos poderes, como una fuerza desmesurada, resistente a las balas, cuchillos, palos o piedras. Sobre todo porque ya es un cuerpo sin vida, además de poder tomar el control de la mente o cuerpo de una persona viva. Sin embargo, no puede resistir el fuego, Así que quemar a una momia es la mejor manera de librarse de ella. Algunos conjuros antiguos también son efectivos. Las momias vuelven a la vida según la creencia, por medio de un ritual o recitando conjuros o encantamientos. La momificación es el tratamiento o embalsamamiento de un cadáver de manera que no se descomponga. Las prácticas egipcias son las más famosas, pero también se realizaban en otras partes del mundo. El proceso consistía en envolver al cuerpo en sal para secarlo. Después se ungía la piel con aceites o resinas para mantenerla flexible. Posteriormente se rellenaba el cuerpo con arena o acerrín y se envolvía en vendas de lino para evitar el contacto con el aire. Finalmente se sellaba el cuerpo en un ataúd o sarcófago y se colocaba en un sepulcro. El aire seco del desierto ayudaba a preservar al cadáver. En la Edad Media se creía que las momias contenían una sustancia mágica llamada bitumen, que curaba enfermedades. La palabra momia proviene del árabe momiab, que significa bitumen. Como resultado, muchos cadáveres egipcios fueron convertidos en polvo, el cual se vendía por toda Europa. Cuando a los comerciantes se le acabaron las momias egipcias, descaradamente comenzaron a usar cadáveres de criminales, Práctica que se extendió hasta el siglo 18. Desde tiempos antiguos se decía que quien abriera la tumba de un faraón sufriría para siempre la mala suerte. De hecho, numerosas tumbas contenían escritas advertencias tales como maldecidos serán quienes perturben el descanso de un faraón. Muchos exploradores y arqueólogos han reportado que les han sucedido cosas malas cuando entran a una tumba, por ejemplo, accidentes, enfermedades e incluso sueños con momias. A las momias se les considera muertos vivientes y algunas personas han intentado traerlas de regreso a la vida para que sean sus sirvientes o peleen contra sus enemigos. Algunas veces los saqueadores de tumbas o arqueólogos ...han realizado sin querer estos actos. Si por error liberas a una momia... ...controlarla será todo un reto. Si logras inmovilizarla... ...puedes volverla a enterrar. Pero eso no garantiza que ella pueda desenterrarse después. Es claro que las fascinantes historias... ...sobre el descubrimiento de momias... ...y sus increíbles leyendas... ...sobre ser preparadas en su entierro... ...para regresar a la vida... ...inspiró la película de la momia de 1932 nuevamente producida por Universal Studios. Aprovechando la racha que había tenido la Universal Studios con los filmes de terror, lanza una nueva película con un monstruo diferente, La Momia, que se integraría al conjunto de monstruos clásicos, con la popularidad de Boris Karloff que venía de protagonizar Frankenstein, y Motep, que era el nombre de la momia, despertaba de su sarcófago cuando los arqueólogos leen un papiro que contenía el hechizo para despertarlo. La película fue uno de los mejores filmes, junto con el de Drácula. Sin embargo, y aunque parezca extraño, no tuvo secuelas hechas por los estudios Universal. Pero en 1940 produjeron una película de clase B, llamada The Mummy's Hand, que sí tuvo cuatro secuelas. The Mummy's Tom, de 1942. Mommy's Mummy's Ghost, de 1944. The Mummy's Curse, de 1944. Y A Boat of the Catalog Meet the Mummy, de 1955. estos filmes la momia se llamaba Caris estas junto con otras películas como La Momia de Universal Studios pero de 1999 y sus dos secuelas La Momia Regresa y La Tumba del Emperador Dragón así como los spin-off El Rey Escorpión del 2002 y El Rey Escorpión 2 del 2008 donde las historias ya son muy diferentes a la versión original de 1932 <risa> La momia que tiene características 100% egipcias fue la que se consagró mundialmente. Sin embargo, en México, la figura de este monstruo se retomó con las características de nuestras propias momias mexicanas, las también mundialmente conocidas momias de Guanajuato, a las que el santo, el enmascarado de plata, les haría frente. La momia, según las leyendas, es un ser inmortal, pero en la actualidad parece estar moribunda. Ni el cine, ni el teatro, ni las series de televisión hablan sobre ellas. Ha dejado de ser un monstruo que causa terror para pasar a ser el disfraz más fácil en la noche de Halloween. Por lo tanto, ya ni por eso es requerida por las nuevas generaciones. Quizá sea momento de que vuelva a su sarcófago para dormir por otros milenios hasta que alguien descubra nuevamente lo maravilloso que era esta criatura, que en algún momento aterrorizó al público en el cine y maravilló a muchos, imaginándose historias de exploración, arqueología y tesoros. Quizá allá, en la tierra de los muertos, el santo la espera para volver a tener luchas inolvidables, como en los años 70. Espero te haya gustado este video sobre el origen de la momia. Recuerden que estamos en octubre y noviembre, meses del terror. Este es un especial de Oxlack Investigador. No se pierdan el siguiente video donde vamos a conocer el aterrador origen de la criatura de la Laguna Negra. Mi nombre es Oxlac Castro y los espero en el siguiente video.